Genesis, sí, Genesi, pues tú puedes entrar porque ya tú eres talento Ay, ¿en serio? Sí, él ¿En sí. puede entrar pero no comer. ¿En serio? Genesis entra, ven, dame un micrófono Porque Génesis está es sí, claro. que está aquella figura Yo voy a poner a Magelina ¿Eh? a brillar hoy eh, Ay, que me de ese qué me? Bueno, gente. Mira, yo te voy a dejar Ay. que tú me vas a decorar ese ¿Qué pasó, Genesis? Háblame de Ay. mi llave, no me hablo de, de comida, Genesis. No, yo no, lo... pero si yo vengo para y y comer ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora mismo están haciendo una denuncia Vamos a ver si ponemos los videos Se llegó, se llegó Proceso Esto es en la parte de Villamella Una bomba de gas Que casi queda frente al, al polvorín Y podemos ver en el video como personas eh, Ya del tapón están grandes, Que hay motores que están por encima De, de los traseros. Ya. Eh, están, que están pasando Atención, lo dije C el eh, director de la DGC eh, que va que se acerca a Villamella, eso en Santo Domingo, ¿verdad? Sí, en Santo Domingo. Sí. Eh, eh, eh, Nos enviaron a través de nuestro Instagram sí. eh, algunas imágenes de lo que está pasando de una bomba de gas que queda en Villamella que está causando, parece, tapones. Sí, más adelante sí. vamos a comprar las imágenes para porque... que las personas sí. puedan ver. Sí, entonces, bueno, eh, entonces... Eh, entonces Henry, sí. Ya tú te puedes retirar si tú quieres. Bye. Eh, o sea, no me toca. No, ah, no bueno. te toca, pero recuerda que es cuando pasa el programa Todos los días, en la ¿eh, los cocina mismos. de Telenor que nosotros nos parte. Esta utilería, esta utilería. <ríe> la la parte final. Ah, ok, tenemos las imágenes en Q. Ok, vamos a ver si en director, entonces, si la tenemos en Q las imágenes, okay. La puede pasar. No, bueno, no, mientras tanto, no, no, eh, hábleme. Sí, vamos flore. a la parte final, que es que yo quiero que Mayelin brille en esta parte. Ella, ella va a decorar el plato. te voy a ceder... Eh, ay, Dios mío, sí, Mayelin sí. está cocinando. Gourmet. Mira, tiene una foto. ¿Qué es eso, Mayelin, que tiene en la mano? Esto. Muy buena pregunta. ¿Qué? Ahora no no eso. Tira el arte, va. Wow. Ah, juez. ¿Qué es eso, Mayelin? Que no sé, Tú tienes que decir, es? Mayelin, que, es? no lo que eso. Eso es lo que ¿no? le llaman el no argot no popular, no no. Recaído. Hay recaíto. Ay, recaíto, claro. claro. ¡Ah! Ahora Claro, yo te dije que sí. Entonces, tiene que ir, como dice la chef. Miren, en este momento estamos aplicándole. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? El recaíto. Para que sea una cosa decorativa. No, no, pero espérate. No, porque eso es decorativo. Esta me gusta mucho. Pero ella está. Mayerin. Por eso es lo que decora mi gusto. Mayerin, ya, ya. Ya, muy buen trabajo. ¿No se le pone ya arriba? Aquí, miren, pero mira entonces. Ya, ya ya, qué bello. Eso no va a ¿Cómo, ¿Cómo que se vamos, llama eso? se mira? llama esto? Eso es perejil Ah, perejil. perejil. ¿Cómo se llama el platillo? Prestig de pan francés. Oye, se llama Prestig de pan francés. Para los tipos de los muchachos de los barrios, eso es total mi esfuerzo, no ha valido de nada aquí. mire Miren, ya, Mañana me toca a mí la decoración. Déjenme terminar ¿Cómo se llama el platillo? Breast -tick de pan francés. Ay, saludos. A sí, los de los barrios, ella lo montó con chita. Eso es tostada picada. Qué bello con salsa. se ve esa decoración no, hecha, para para por, mí. hecha ustedes, por mí Para que Miren qué bella se ve esa decoración hecha por mí No pero la gente de los barrios no entienden claro. eso. Miren acá, ya para finalizar, por favor. Yo le puse un poquito de queso parmesano rayado por arriba y le va a dar, ustedes ven como un contraste bonito a su para Parece padre. pajita de esa coco eso. Es salsita, es una salsa de, de tomate, pomodoro, que yo realizo en casa, pero que luego le trae la receta porque por tiempo no pude, pero mientras usted consiga esta salsa tostitos, una salsa de tomate cualquiera que consigan en los supermercados. Y miren qué bonita presentación para una entrada antes del almuerzo o para una merienda. Sí. O para la entrada antes de la cena. Eso está. Yo le voy a decir para que sigues Señora, gracias a nuestra chef Fiori. Recuerden seguirle en las redes sociales. Sí, Fiori Gourmet, me pueden escribir cualquier cosa que no hayan entendido. Le pueden escribir como y el Internet. Si usted no conoce el recaíto. Si usted no conoce el cilantro. Y no Inocente, Y todos y el queso. Ya usted sabe. Señores, seguimos con este subtoque del mediodía.